mi hermano colombiano de Cali. Y señor, este en esta en la casa de este señor, su señora madre, eso es mi segunda madre también. El caleño con sabor Enrique Chotorro Estupiñán. <risa> Okay, ¡Yo, yo! que mi mundo, saborea, saborea, saborea, saborea, pero qué rico mundo, yo te digo goza Morenita rica mira sabores todos los días